¿Qué tal muchachos? El día de hoy hablaremos sobre el gran problema que está causando el sistema de Big Bats en Marvel Snap. Antes de que se anunciase el sistema de Big Bats, los jugadores ya estaban buscando optimizar el gasto de sus tokens, viendo cartas importantes, no solamente de la serie 5 y serie 4, sino también de la serie 3. Cartas que pudiesen ser relevantes en un metajuego donde consiguiesen subir de rangos, ya que al final ese es el mayor propósito de comprar selectivamente cartas del token shop. Por lo mismo que los tokens en ese entonces y ahora sí siendo un recurso difícil de obtener los jugadores en ese momento podían llegar a farmear hasta un promedio de mil tokens al mes a esto también debemos añadirle los bundles que eran ofertas especiales que estaban costando su precio en dinero real o bien en oro y que estaban ofreciendo tokens como una forma de poder acelerar el farmeo de estas fichas lo cual gracias a esto muchos jugadores pudieron acceder a estos bundles pudiendo adquirir muchos más tokens que a la vez les sirvieron para poder comprar cartas digamos de la serie 3 que le faltaba para poder formar algún mazo bueno o bien para poder acelerar y poder completar más rápido toda la serie 3 ahora lo que va a suceder en este momento va a marcar un antes y un después el 10 de enero de este año anunciaron junto con el dropeo de series el sistema de Big Bats en esto último nos vamos a enfocar los Big Bats en teoría son cartas que nunca van a descender de series esto es debido a que son los grandes villanos del universo de Marvel y por tanto tienen un lugar especial dentro del juego esto desencadenó algunos efectos entre la comunidad, por un lado aquellos que se alegraron en haber gastado sus tokens en comprar Galactus o Thanos, mientras que por otro lado hubieron jugadores que se estaban lamentando por haber comprado alguna carta de serie 4 o serie 5 que sabían que iba a bajar de serie, por lo mismo que los tokens son muy difíciles de obtener. En ese entonces muchos jugadores se inclinaron por adquirir a Galactus ya que en sí no se conocía tanto el potencial que podía llegar a desencadenar un Thanos. Luego de esto pasamos al reinado de Thanos una vez que se conoció su verdadero potencial y hoy por hoy es el mazo más fuerte de todo el juego. Lo que provocaron los Big Bats es que al ser cartas que pudiesen hacer mazos de Tier 1 es que los jugadores se inclinasen en ahorrar sus tokens solo para comprar estas Big Bats ignorando todas las demás cartas. Ya que el sinónimo de Big bat es la de ser una carta sobresaliente ante las demás esta conducta del ahorro se vio sumamente fortalecida por el sistema de dropeo de series dentro de estos grupos de serie 4 y serie 5 también se encuentran algunas cartas que son buenas pero que son seriamente opacadas por los big bats aunque el criterio de los desarrolladores para descender una carta de serie es por antigüedad en sí más no por su calidad en el metajuego pero al añadir el sistema de Big Bats... Se crea esta sensación como que si las cartas de Big Bats fuesen las realmente buenas... Mientras que las demás cartas que están descendiendo son malas... Y por tanto no vale la pena gastar tokens en ellas... Quería desarrollar previamente todo el contexto... Para que las cosas se puedan ver más claras ahora con el planteamiento del problema... Es innegable que las Big Bats son cartas muy buenas en estos momentos... Y que definitivamente los tokens se deben de gastar allí... En lugar de comprar alguna carta de serie 4 o serie 5... Y como se sabe siempre ingresarán nuevos Big Bats, el último Big Bat ingresante ha sido Kang pero ya que muchos jugadores aún no poseen a Thanos o a Galactus, han preferido ir por alguno de ellos en lugar de comprar a Kang. Esta última carta no crea su propio arquetipo, pero lo que sí hace es adaptarse a muchas de los otros mazos del metajuego, ya que si todas las Big Bats fuesen así equilibradas como lo es Kang, probablemente los jugadores estarían más inclinados a comprar o adquirir con sus tokens algunas otras cartas de serie 4 y serie 5 y con eso tendríamos un metajuego mucho menos monótono y más diverso. Incluso los desarrolladores tuvieron el gran criterio de bostear al mismísimo Thanos cuando de por sí el mazo ya era fuerte con las interacciones de Quinjet más Gemas del Infinito, más Logjaw y con las demás cartas potentes de coste alto. Y ellos hicieron esto porque vieron que en su data Thanos se jugaba muy poquito en esos mazos. Así justificaron su bosteo haciendo un Thanos un poco más fuerte que un Infinite volviéndolo mucho más valioso como carta Big Bat. Si las cosas siguen así con este criterio lo único que va a suceder acá es que los jugadores van a ahorrar solamente para poder comprar todos los Big Bats disponibles Ignorando todas las demás cartas Al mes puedes obtener unas dos cartas de serie 4 y si tienes mucha suerte una carta de serie 5 El ingreso de cartas nuevas seguirá pasando bien desapercibido Y solo se generará algún interés en alguna de esas cartas si es un Big Bat y si es un Big Bad ya se debe de tener la idea de que es una carta muy fuerte. Y si realmente es muy fuerte llevará a que dominen el metajuego y luego al tiempo habrán nerfeos colaterales donde otras cartas quedarán también afectadas. Haciendo que quienes compraron esta carta queden realmente decepcionados porque ahora su Big Bad ya no es tan fuerte como antes. Y recuerden que el tema de los nerfeos es cosa bastante sensible ya que incluso bajándole un puntito a la carta para algunos es como matar la carta. Con esto, los desarrolladores están creando un bucle tóxico dentro del juego con el sistema de Big Bats apalancado por el dropeo de series. En mi opinión, el dropeo de series no es un problema, sino más bien algo bueno que ayuda a todos los jugadores que con el tiempo puedan obtener sus cartas favoritas de las series más altas. Una posible solución es que si se desea mantener aún el sistema de Big Bats, al menos las cartas las hagan equilibradas para así remover esta idea de que las Big Bats se ganan ese lugar por ser unas cartas rotas y no por ser supervillanos. Así crearíamos el incentivo de darle atención a las cartas que también son buenas de serie 4 y serie 5 Haciendo que tengamos un metajuego mucho más diverso y haciendo también un uso más amplio de nuestros tokens Esta es la inquietud que quería exponerles y compartirles el día de hoy Pueden expresar sus opiniones a través de los comentarios si es que están o no de acuerdo con el sistema de los Big Bats ¿Y cuál sería la solución que darían ustedes para poder mejorar la situación? Nice, bueno era bot Era botardo viejo eh yo no creo que, que fuese un jugador, un jugador normal, no me hace esa jugada. eh. Y mira, este ya este man sí es bot viejo. Esto sí es bot. ¿Sabes por qué? Acá, acá sí te digo que es bot, porque no tiene, no tiene partícula. Cuando ya uno tiene, logra el, efect, el efecto Ink, es porque ya lograste el 4 el cuarto infinity split. ¿Ya? Y cuando tienes el cuarto Infinity Split, sí o sí tienes partícula, viejo, con el, con el efecto de la carta. Y acá no, ha, no hay este, partículas, viejo. No hay ninguna. Y eso sí es bot 100%. Memorícense esto, ¿eh? Cuando ustedes vean una carta Inc que no tenga partícula alguna, ya, esto de aquí es 100% bot, viejo. 100% bot. Tiene partículas varias de, sus, varias de sus cosas acá. Tiene partículas, por ejemplo. Oye, what Aguanta, ¿puede tener partículas con fondo normal? No puede, ¿no? No se puede tener partículas con fondo normal, creo. Ya que a partir del... del, del o sea, el primer Infinity Split no más que sacas y eso lo gráfico. No, de, no, puede, no puede tener el fondo normal con partículas, o ¿no? Eso no se puede, que sepa, eh. Este man es bot, entonces, por la, por el, la, por la carta que tiene acá. Generalmente tú las cartas que vas subiendo, todos tienen el fondo holográfico después, ¿no? O sea, prácticamente ya se borra el fondo original y queda solamente fondo holográfico. Y después eso puede ir cambiando a, a Ink o puede cambiar a fondo dorado. Pero ya no va, no va a cambiar a fondo, al fondo original, ¿no? Parece que eso se pierde, muchachos. Claro, esta... A ver... Esta carta también es de bot. Igualito, viejo. Tienes acá un shang que tiene partículas y tiene el fondo. O sea, más allá de que no esté mejorada esta carta. Pero esta carta con estas partículas no debería tener eh, fondo original. Debería tener fondo holográfico 100%. Es, es, esto no es así. No es posible. Entonces, acá si sí te das cuenta que esta es una cuenta bot, por ejemplo. ¿Este es bot? O? Ah, si era bot. Pues, viejo, Viejo, esto si era bot. O sea, acá tiene igual, tiene, a ver, muchachos, de nuevo, eh, otra forma de poder identificar un bot. Acá tiene eh, tiene fondo dorado esta carta y no tiene ningún efecto de partículas alrededor. Cuando pasa esto es definitivamente bot, muchachos. Así que sepan identificar, eh. Ya he mostrado varias eh, cartas. Que no tienen este tipo de efectos de partículas y tienen solamente el fondo. No tienen fondo negro, fondo dorado. O incluso a veces también tienen fondo Este, eh, original. Tienen fondo original y no tienen partículas también. Y eso es bien, bien, bien raro. Eh. Ah, perdón, tienen partículas y tienen fondo original. Es bien raro eso. Juega, ¿qué cosa puede jugar a cabo? Porque claro, yo que tengo 6 puntos, ¿sí o no? 6 12 Te estoy jugando 18 prácticamente Llego a 20 ¿Qué cosa tiene acá? Infinite No creo que... Ah, ya tiene Thanos, ¿verdad? Vamos casi. sí Perdí o no? Victoria, perro. Primero es esto, primero es esto, después esto, ya, y ya está. Yo había hecho Snap, ¿no? Ok. A ver. Soma. Soma. Soma. Ya está. Esa no se la esperaba, eh. Esa no se le esperaba, viejo. ¡Let's go! ¡Qué bonito! Victoria. Y como ya saben muchachos Estoy de lunes a viernes por las noches Haciendo transmisiones en vivo El enlace se los dejo en la descripción de este video Si quieren ir ahí a visitarme con gusto los atiendo Cualquier duda o consulta ya sabes Ahí también la puedes hacer Te espero allí, un abrazo para ti